pobre, no me estoy quejando Poco a poco te vas dando cuenta, ¿quiénes son los que jalan contigo? Apuntados tengo en mi libreta, una página y media de amigos Pero tienen renglones en blanco, y unos que se han borrado Y otros que ya no están en la lista Como quiera, cuando nos ocupa, nos busca, ya. ¡Échale, mi mariachi! <risa> Muchas veces la gente es injusta Si les pides préstamo seguro Y les cuesta decirte no puedo Porque cuando te ocupa Por dónde vinieron, 20 metros de riata no ajustan para amarrar a esos bueyes cerqueros que no sirven ni para la yonda. Prueba para toda esa gente que 20 metros de riata no ajustaron para amarrar a esos bueyes cerqueros que no sirvieron ni para la junta. Tengo esos falsos modales. Me ha gustado decir lo que pienso y si no les gusta pues me vale. No permito que nadie me humille porque aquí todos somos iguales. No te creas porque cargas un peso. Hoy. Lo próximo año esto fue una hora con licetina y mañana quién